¿Qué pasa chicos y chicas? Hoy estamos en otro vídeo nuevo más para el canal de las sensibilidades, chicos, hoy es semana de sensibilidad Y chicos, hoy os voy a traer la mejor sensibilidad exponencial de todo Fortnite Que eh, la sensibilidad de este hombre no es mía, es de, el mejor pro player de exponencial, ¿vale? de mando que no lo recuerdo el nombre, es en inglés, es Watser o What's no sé qué, bueno, no me acuerdo el nombre. Pero da igual, chicos, es la mejor sensibilidad exponencial porque es el mejor jugador del mundo en exponencial. Pero bueno, que no me gusta exponencial, pero aún así voy a intentar probar la sensibilidad. Pero bueno, antes de enseñárselas, quería decirles que si me podéis seguir en Twitch, os lo agradecería muchísimo, chicos, que estamos en directo regalando pavos. Y también eh, seguirme en Instagram, que si me siguen en Instagram, que está abajo en la descripción, os seguiré yo también, vale, haremos un follow por follow Y incluso me podéis hablar por ahí Así que chicos, también si queréis traer vuestra sensibilidad decímelo por los comentarios o por Instagram vuestra sensibilidad Y os la traeré, chavales, enseñaré vuestra sensibilidad a las personas Para ver si les gusta o no Así que estaría súper encantado de enseñársela Y bueno chicos, vamos ya con la sensibilidad exponencial A ver si es bueno o no Yo soy de lineal, vale, soy puro de lineal Así que voy a odiar mucho esta necesidad, lo siento mucho De verdad, a la gente que le gusta exponencial, pero yo la odio Pero bueno, vamos a intentar calmarnos un poquito, vamos a calmarnos Bueno chicos, vibración desactivada, obstruir, activado, activado Como siempre, esto vamos a hacerlo rápido 1,8, 1,8 en construcción y edición hmm, lentilla, pero bueno Espero que no sea tan lenta en exponencial <risa> Que parece que va a ser un poco más lenta, pero bueno 43, 43, está bien Luego los potenciadores al 0,0 Apuntar con la mira al 14% y al 14% bastante alta, pero espero que con exponencial cambie un poco. Exponencial, chicos, como dije. Y la zona sin uso 2020. 2020, la zona sin uso. Así que, chicos, vamos a probar la sensibilidad exponencial de este Pro Player en una partida de solo versus squad. A ver qué tal. Que, por cierto, si no habéis visto el francazo que pegué en el anterior vídeo, el vídeo, perdón, os lo dejaré por ahí. Y en la descripción estará en el minuto exacto donde he dado el francazo. Que chiquito francazo le he pegado al pobre, ¿eh? madre mía O sea, ha sido escandaloso Es en la accesibilidad de Let's, si no me equivoco, ¿vale? En el vídeo ese Así que chicos, ya sabéis, suscribirse al canal Que a los 4300, cada 100 suscriptores Voy a estar sorteando 1000 pavos Así que ya sabéis eh, suscríbanse, que a los 4300, suscribirse Y la campanita, no es tan difícil Suscribirse, campanita Y a los 4300, en un vídeo, en un estreno, mejor dicho Haré... Un vídeo de enseñando el código de mil pavos Y el primero que lo coja lo consigue Es así de rápido, fácil y simple Así que ya sabéis, ¿vale? Genial, venga, ahora sí que sí vamos a probar la sensibilidad Que espero que vaya bien <ríe> La voy a odiar un poco Perfecto, vamos a caer en Pantano Que es un sitio que me gusta bastante A ver, por lo que se mueve y tal Bueno, de momento va bien De momento <ríe> De momento A ver chicos, eh, vamos aquí Let's go everybody, go to the deck. Eh? Vale, si muero al principio vamos a tener que jugar otra partida, así que... Quiero probarla bastante bien, ¿vale? Let's go Let's go Ojo. Yo no soy el típico que trae clips ya, eh Ya no estoy trayendo clips de nadie de los pro players, ni nada Los pruebo yo mismo Para saber si son buenas o no De momento la mejor sensibilidad de todas para mí ha sido la de Wolfis, Que me ha encantado y de hecho estoy jugando con ella. Vale, ahora mismo mi, actu mi sensibilidad actual es la de Wolfis. A ver, ojo. Vale, ya tenemos una escopeta. Se mueve un poquito lento. Uf, demasiado lento, diría yo. Pero bueno, estamos probando, ¿no? Que eso se trata. Si morimos es algo normal, chicos. Si veis que estoy manqueando es algo normal, porque estoy jugando de... Coño, ¿Qué coño es esto? Ah, vale, no, chico. Uf, perfecto, un M4. Bueno, bueno, bueno I'm, I'm, Algo de AIM tiene Era un bot, ¿verdad? Bueno, da igual Algo de AIM tiene Algo No mucho What the... Vale, me encanta que tenga escudo o un muerto, ¿sabes? Bueno chicos, soy un fusil de casa Soy el dios de los francos, así que... Soy el dios de los fusiles de casa, chicos No me gusta nada las ponenciales Que lo estoy odiando ahora mismo Estoy odiándola mucho si No sabéis la diferencia entre exponencial y lineal Es que la lineal va fluido Nada más tocar la, eh, el joystick Y la exponencial Como que le cuesta un poco más arrancar ¿Vale? Entonces, como que no No, me la ha quitado Me la ha quitado aquí Voy a por ellos eh. Bueno, uno muerto Otro muerto Uf. Me ha costado un poco A ver si lo mato también, chicos Estaría súper bien Perfecto chicos, acaba de cargarme en una squad No me gusta la sensibilidad Pero como que no sé, sabéis que Si, si te acostumbras es buenilla Más o menos Pero no me gusta aún así, lo estoy diciendo en serio No me está gustando mucho Pero eso sí, con los fusiles de cerca revientas eh. Con los fusiles de cerca O sea, no fallas, no fallas Literalmente o se Me están cayendo el cargador del mando, como se me quede sin batería yo me muero por fin encontramos un coche Joder, ya viene siendo hora después de caminar 500 kilómetros Por fin encontramos un coche Voy a quitar la radio porque algunas tienen copyright y me dan miedo Ah, oh, estamos Bueno, perfecto Vamos para la carretera Yo solo espero encontrarme gente por separado, no una squad toda junta, ¿sabes? Este jugando solo versus squad ver, squad, ¿sabes? Squad. Square! Combustible bajo. No mames. No puedo creer. Me encanta conducir coches, es algo que no sé. Yo de mayor. Bueno, de mayor. Ahora mismo estaré estudiando para sacarme el carnet de sea. No faltará mucho. Ahora voy a lancha para cruzar el río. gente, chiquis ¡Uh! ¡Casi! ¡Casi, babies! ¡Casi! Ladies, baby. ¡Uy, uy, hay loot! ¿Esto es buena señal o mala? ¿Qué murió alguien tocho, eh? ¿Algo un pimiento? ¿Es algo que me encanta? Me encantan los pimientos Vale Perfecto, podemos hacer esto rápidamente Disimulando un poquito, ahí estamos Vale, pues ya está el loot para nosotros gratis Y voy a coger el tío que estaba delante de mía A ver si puedo atraparlo Que está aquí Uh, shit, no voy a Esto No, tengo un tío detrás Oye, oye, son un poquito pesados. ¿Cómo me ha dado esa? Wow, esta squad es fuerte. Esta squad es bastante very very fuerte. Un momento, un momento Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy Espero que les haya gustado Desearme suerte, brothers What the fuck? Hermano, es imposible, o sea Es que la escopeta solo tiene tres balas Eso es una mierda Eso es very Fuck shit. Pues nada, eso ha sido la partida. <ríe> Vaya mierda de partida. Ay, chicos, eh, no, no tengo suerte. No sé lo que es. Pero bueno, que no me ha gustado la sensibilidad, sinceramente. Porque yo os lo digo, soy de lineal. A la gente que sea de exponencial, a lo mejor le puede gustar. Puede que no, no lo sé. Decídmelo por los comentarios si la probáis y les gusta o no. Pero bueno, chicos, no me ha gustado a mí. Así que le voy a puntuar un 4 de 10 A la de Let's le voy a dar un 4 de 10 también A la de Wolfies le voy a dar un 10 de 10 A mí, a mi gusto, 10 de 10 Y a la de... Fishway, eh, perdón Un 6 de 10, está bien, ¿no? Bueno, a mí me ha encantado la de Wolfish, Voy a ponerme la de Wolfies Que si no habéis visto los vídeos anteriores que acabo de mencionar Os lo dejo aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba Ahí en destacados, en tarjetas Así que ya sabéis chicos, espero que les haya gustado Decidme por los comentarios cualquier tipo de persona Para subir la próxima sensibilidad Y espero que les haya gustado el vídeo también Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! Getting stronger, step by step